El libro La Patria del Criollo es un ensayo de interpretación de la realidad nacional. La idea de patria tiene un desarrollo histórico, puesto que su trayectoria va desde una patria de pocos hacia una patria de todos, según lo enfoca el humanista e historiador marxista guatemalteco José Severo Martínez. En 1970, en pleno fragor del enfrentamiento armado interno, el más inteligente, erudito y lúcido de los marxistas guatemaltecos, sacó a luz su seminal análisis de nuestra traumática herencia colonial. Sumergido en el archivo de Indias durante dos años, diseccionó con documentos cotidianos que fueron a parar al archivo de Indias, que por cierto para los españoles era incuestionable, que lo hablado es lo escrito y por eso dejaron larga huella impresa. Martínez Peláez hizo una radiografía profunda e implacable de la realidad colonial, al margen de cualquier consideración ideológica a pesar de su conocida postura política y de su cuestionable pronóstico social. Aquel ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca decía la verdad acerca de nuestro pasado colonial en toda su extensión sin paliativo, quitando los camuflajes a las causas que le dieron origen a nuestra terrible herencia social. Se da hoy por sabido que la existencia de vías de comunicación naturales en el eje templado este es de oeste del continente euro condujo a factores de progreso inmunidad o persistencia, a más gétmenes, bestias de carga, escritura cotidiana, pólvora y acero, que no se dieron en eslailao y mucho más tardíamente poblado continente americano. Por eso las poblaciones originarias de nuestro tropical subcominado, eje norte-sur indiano, no pudieron más que oponer su precaria tecnología del neolítico tardío a la avasallador empuje de los guerreros renancistas forjados en la multicentenaria Reconquista de, de España. Pero más que la comunicación por escrito de sus avanzados, los caballos y las armas españolas, fueron los desconocimientos de agentes secretos de los invasores de la Prosperina, de Sarampión, de Viruela, que procedían a los conquistadores, lo que explica aquel puñado de europeos que haya avasallado en un par de décadas a sociedad que contaban con millones de habitantes. Quizás por eso Severo Martínez no gasta mucha tinta en episodios de la conquista, sino concentra su análisis en la imposición del régimen colonial. El cuadro que emerge es sobrecogedor. Los abusos iniciales de los conquistadores queriendo resarcirse de su inversión y ante la escasez de metales preciosos, se tradujeron inicialmente en la esclavicialización y misericordia de los vencidos, sin ni excluir el marcaje con hierro candente, estando supuestamente encomendados por el rey a sus amos para su debida cristianización. Los objetores de conciencia del proceso, entre quienes destaca por su contundencia su éxito, fue Bartolomé de las Casas, que logra persuadir a la corona. Vemos acá en este libro ocho capítulos. Capítulo 1 habla acerca de los criollos, capítulo 2 habla acerca de las dos Españas, capítulo 3 las dos Españas en continuación, capítulo 4 la tierra milagrosa, capítulo 5 el indio, capítulo 6 el mestizaje y las capas medias, capítulo 7 pueblos de indios, capítulo 8 la colonia y nosotros. Entonces vemos que la corona se quedaría sin tributarios indianos, como ya había ocurrido en las Antillas. Vemos estas ordenanzas de Barcelona por la esclavitud que habían llevado, aparece la encomienda y el repartimiento que provocaron rebeliones a los conquistadores, disturbios en México, al Perú, en el reino de Guatemala, por eso motivo hubo muertos en Nicaragua, disturbios en muchas otras partes, pero finalmente la mano firme del nuevo gobernador Alonso López de rato apoyado por el por un clero logró imponer una nueva ley, diciendo que los calchiqueles cuando llegó a los castellanos le dio libertad a los esclavos y rebajó los impuestos a la mitad, suspendió los trabajos forzados. Pero vemos que la corona no podía darse ese lujo. Entonces tuvo que venir y usar mecanismos para proceder a la invasión. Vemos tantas situaciones eventual desaparición de la encomienda, el repartimiento hereditario de las personas. Vemos que se empieza a introducir un claro sesgo feudal a su tendencia, pues ahora venía el pago de un real por un día de trabajo en el repartimiento. Una gallina costaba dos reales y se compraba un partido de mil sete onzas de pan. Vemos que la corrupción no es nueva, ha estado desde antaño con muchas situaciones que han sucedido a lo largo de la historia. Con todo esto vemos que el maestro Severo Martón dice para los indios era un régimen de terror. No es nada nuevo que en 1986 teniendo en nuestra tierra una nueva constitución y estando en boga la perestroika y la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vemos entonces que Severo Martínez fue invitado a formar parte del más de centenar de autores de obras repetidas Vemos que entonces Martínez era el que le interesaba elaborar intelectualmente. Había hecho la parte final de la patria del Que El mestizaje había conducido a la gestación de capas médicas, supuestamente liberales, que habían terminado suplantando a los Troyos, los conservadores. De hecho los criollos fueron mutando desde la época colonial, pero fueron más vivos y se fueron desplazando en los nuevos negocios. Vemos eh, como en tiempos de ubico el combate legal a la vanguardia Decía Martínez Peláez que por eso la sociedad guatemalteca seguía caracterizándose por una lucha de clases diariamente clara y dicotómica. Vemos acá la oligarquía que no es nada nuevo. Y esto es lo que ha sucedido hasta nuestros días.